Yo conocí a Balance View hace dos años y, y antes estaba bastante bien, pero tenía como temas en mi vida que, que eran como obstáculos grandes para mí, que aunque tenía muchísima energía y enfocaba tanto en el miedo de cansarme, que, que, que no hacía las cosas que quería hacer. Y cuando entré en el entrenamiento y me fui a los primeros encuentros abiertos, cada vez que estuve allí, yo lo sabía, ¿no? Que solamente tengo que relajarme, um, dejar esto fluir y... Pero cuando me fui de allí no sabía hacerlo. Era tan fuerte para mí este miedo de que no puedo. O... Cuando me dolía la cabeza yo en... me juzgaba que había hecho mal o... O si estoy así ahora, cómo voy a estar en el futuro y era algo constante ¿no? en mi vida que cada día que, que dejaba de salir, dejaba de hacer cosas porque, porque tenía tanto miedo de, de, de esto, de mis datos físicos, ¿no? de, de todo que, dolor, de mareos, de todo. ¿no? Y con el entrenamiento, esto que había sido un obstáculo constante diariamente en mi vida... Es que desapareció, porque yo en los encuentros abiertos yo, yo, yo, yo pedí apoyo y, y me di cuenta poco a poco que, que, que, que todo lo, esto que pasa solamente duro, dura un momento. Yo lo estaba practicando, ¿no? me venía este dolor, dolor físico y estaba mirando cuánto tiempo dura esto ¿no? y, y obviamente no, no dura mucho rato. Y, y desde allí, como liberándome de esto, poder dejar esto fluir libremente, allí saqué como una energía, una capacidad de trabajar, de, de actuar en el mundo, de compartir mis talentos, que, que es increíble, que ahora tengo una capacidad de trabajar que, que nunca ni me había, ni había podido imaginarme antes tener y, y compartir esto con gente en el mundo entero, compartir mis talentos, de verdad participar en el mundo es algo que siempre he deseado, y... porque yo veo que este entrenamiento me facilita mi vida todo el tiempo, en cada momento de mi vida, yo lo veo en mi familia, en todas mis relaciones, que hay mucho más apertura, mucho más fluidez, es... la vida se ha vuelto muy, muy sencilla, muy poderosa y, y que reconozco también en, en casi cada momento ahora mi propio poder. Y, y lo que también ha sido este último año en la área, el, como mi área de entrenamiento, entrenamiento más grande, ha sido emociones como celos o este tipo de datos que han sido como fuego, ¿no? que, que parece que me va a matar. Y con el apoyo de mi instructora, estando en Encuentros de Claridad, los textos, todo el entrenamiento, los breves momentos, y también estar con gente de la comunidad, me he dado cuenta de que, que yo puedo dejarme sentir todo esto, porque antes yo veía celos como, como un fallo, ¿no? algo que una persona sabia no, no tiene que sentirlo. Y si yo me dejo sentir todo, si yo me dejo pensar todo, todo está bien. Y esto de verdad es algo impresionantemente, impresionantemente poderoso porque, porque, porque veo cada día más donde las cosas que no he querido sentir, la, los, la, los datos que he evitado, pensamientos que no he querido tener, y cuando yo me dejo sentir todo esto tengo un, una fuerza, una capacidad para vivir en el mundo de la forma más natural y puedo contribuir a todas mis mis relaciones con, con mi padre, con, con mi pareja, con, con todo el mundo y es, es algo y tener el apoyo 24 horas al día ahora si me si hay algo que con que yo no puedo relajarme sola puedo pedir apoyo y hay un instructor o una instructora que está allí para apoyarme y esto es es más que bonito es, es algo que, que es posible para todo el mundo entonces es, es completo no es un como un osito que, que, te, que, que, te apoyo en, que te apoya en todo, porque yo veo también que necesito apoyo, que he vivido una vida entera entrenándome en enfocar en mis historias, enfocar en mis datos y, y llevo mucho tiempo haciendo esto, llevo mucho tiempo enfocando en dolor, en sufrimiento, en que bueno, esto no me gusta, esto sí que me gusta o que quiero tener más datos positivos. Y como llevo tanto tiempo, también necesito apoyo. Y escribo a mi instructora y, y, y recibo un apoyo que es puro amor, que me empodera en cada momento de mi vida. Y yo hago cosas ahora que que, que ni soñando hubiera podido imaginarme hacer esto um, en mi trabajo. Te haría este servicio. Que, trabajando con el ordenador yo estaba, tenía miedo del ordenador antes y ahora poco a poco como yo me trato de manera muy amorosa ahora puedo aprender, puedo aprender tantas cosas y, y creo que casi no hay nada que no pueda hacer con apoyo y estoy súper agradecida y, y muchas gracias a todos.